Cogemos el móvil, abrimos Google Maps y escribimos Castillos del Valle del Loira y mirar lo que aparece, a alucinar. Y estos castillos que veis aquí, son solo los importantes, los grandes. Estamos en el corazón de Francia, en una de las zonas del mundo, con una mayor concentración de castillos. Y no unos castillos cualquiera. Estamos hablando de unos castillos de película. Es tal el espectáculo visual del Valle del Loira, que el conjunto de monumentos, castillos, ciudades, viñedos, en una extensión de 200 kilómetros, está considerado patrimonio de la humanidad. Bienvenidos al Valle del Loira. El río Loira es el más largo de todo Francia, con más de 1000 kilómetros. Es tan importante que en su día era un canal de comunicación del interior de Francia, ya que es muy fácil transportar mercancías a través del río. De hecho, los vikingos asediaron ciudades usándolo. Llegó a tener incluso peaje. Las ciudades más importantes del Valle del Loira, haciendo todo el trayecto del río, serían Orléans, Blois, Tours y Angers que es el tramo más importante turísticamente y donde se encuentran la mayor concentración de castillos. Pero, ¿por qué hay tantos castillos en el Valle del Loira? A los reyes franceses les gustaba tener cortes itinerantes y con ellos siempre viajaba todo su séquito, entre ellos muchos nobles que construían sus propios castillos en espacios cercanos a donde se asentaba el rey. Esto hacía que si un rey levantaba un castillo, todos sus alrededores se llenaban de palacios, que aquí se les conocen como Chateau. Una cosa muy curiosa es que el séquito de los reyes de Francia podía llegar a tener hasta 10.000 personas. Si el rey se movía, con él se movía toda su gente. Incluso con todo su móvil, diario a cuestas. Sería una fila enorme de personas. Si el traslado no era demasiado largo, podía llegar a darse la circunstancia de que cuando el rey estuviera ya llegando al destino, su séquito apenas estuviera empezando a salir. Y ahora que hemos puesto todo ya en contexto, vamos a coger el coche y empezamos la ruta. Nuestra primera parada nos lleva a esta ciudad que veis aquí a mi espalda, que es Orleans, que es considerada la entrada al Valle del Loira. Orleans, además, es la ciudad de la heroína francesa Juana de Arco, que cuando lo escuché yo lo que pensaba es que había nacido aquí o que había vivido aquí, pero en realidad el dato curioso es que solo estuvo en esta ciudad 10 días. Pero si estuvo tan poco tiempo en la ciudad, ¿cómo es que es conocida como la doncella de Orleans? Con tan solo 17 años y tras tener visiones que decían que tenía que defender la ciudad de Orleans del asedio de los ingleses durante la guerra de los 100 años, consiguió el apoyo del aspirante al rey de Francia para ir a defenderla. El caso es que al final tuvo una gran influencia en la batalla y terminó siendo una figura decisiva en la guerra contra los ingleses. Vamos a dar una vuelta por la ciudad antes de que se vaya el sol, cenamos algo y nos preparamos porque mañana empieza la ruta. <risa> Una cosa que hay que tener clara cuando viajas el Valle del Loira es que en realidad es imposible que veas todos los castillos, no hay que emborracharse de castillos, porque si no uno además es que pierde la perspectiva. Conviene seleccionar algunos, los más importantes, los más bonitos, los que más te interesen, e intercalarlos con ciudades, con pueblos, incluso con hoteles con encanto, como este que veis aquí, que es un antiguo molino reconvertido. En este caso, como es nuestro primer día, hoy sí que vamos a ver castillos. De hecho, vamos a ver tres. Vale, este es el primer castillo que vamos a visitar. Es un castillo que tiene dos fachadas. Es muy curioso. Esta, que es de la Edad Media y la que está en el otro lado, es una fachada del siglo XVIII. El interior de este castillo está muy bien conservado. Es un sitio muy bueno para ver cómo se vivía años atrás dentro de los castillos. Ha habido muchos dueños y el último lo que ha querido hacer es una recreación de cómo era la vida en castillo. De hecho, ellos siguen viviendo aquí. Uno de los castillos más espectaculares del Valle de Loira. El tema es, acaba de llover un montón, pero se está despejando. Entonces vamos a verlo por dentro y luego lo enseño un poquito por fuera. más que un castillo es un palacio, es un palacio real. Lo mandó a construir Francisco I con la idea de que fuera un castillo fortaleza con un estilo francés. De hecho en un principio lo que se construyó es esta parte, es más cuadrada y luego posteriormente se le fueron añadiendo toques renacentistas italianos. Os recomiendo que para visitarlo os empleéis tiempo, le dediquéis bastante tiempo porque es muy grande, es un castillo muy grande, es un palacio enorme. obligada en la ruta del Valle del Loira, el castillo de Blois, es uno de los castillos más importantes de Francia porque por aquí han pasado los reyes más importantes como Francisco I, Luis XII, Luis XIV, que son los reyes más importantes que ha tenido Francia. Es un castillo que su base es medieval y luego durante el resto de siglos se fueron construyendo diferentes estancias. Hubo diferentes ampliaciones que de hecho se pueden ver perfectamente porque tienen diferentes estructuras. Bueno, nuevo día. Después del empacho que tuvimos ayer de castillos, por la mañana vamos a hacer algo diferente y lo que vamos a hacer es dar una vuelta en una gabarra. Vamos a conocer un poquito el río, vamos a pescar, vamos a visitar un poco todo lo que es la zona, pero a través del cauce y del río. Y luego ya veremos porque probablemente veremos algún castillo más. Así que, ¡vamos con esto! ¡Empezamos! <música> Chalanso es probablemente uno de los castillos más bonitos de todo el Valle del Loira. Ya no solo por su espectacular edificio, sino también por los jardines que lo rodean. Este castillo tuvo una peculiaridad a la hora de conservarse y es que era uno de los únicos puentes por los que se podía cruzar en la Guerra Mundial, en la Segunda Guerra Mundial. De ahí que se usara para ir de un lado al otro y huir de las tropas enemigas cuando te convenía. El castillo, en realidad, toda esa parte, toda aquel ala, han sido extensiones posteriores. El castillo en un principio era toda esta parte y poco a poco se fue ampliando hacia esa zona. Aquí es donde se encuentran todas las estancias, está lleno de habitaciones. Si lo visitáis vais a ver que hay un montón de camas. Y luego, toda aquella parte son unas enormes galerías. Vamos a dar una vuelta por los jardines, os los enseñamos un poquito y nos vamos directos a ver otro castillo. El último castillo del día, pero no por ello menos importante. Este castillo se puede considerar uno de los más importantes del Valle del Loira y es que era un sitio habitual de paso de los reyes. Se construyó como una fortaleza, de hecho se puede ver perfectamente en la altura que tienen algunas zonas, sobre todo las que dan al río, y aunque con el paso de los años se han perdido hasta cuatro quintas partes del castillo. Esta es la zona, todo lo que está en negro es lo que queda, y lo rojo es lo que hubo en su día. Es un sitio en el que merece la pena mucho apuntarte a una visita guiada para que te cuenten la historia, porque de todos los castillos que hemos ido visitando hasta ahora, este fue el primero que cogió ese toque de Palacio real. Aquí en lo alto hay una capilla que está enterrado, de hecho, una de las personas más importantes que han pasado por aquí. Un tal Leonardo da Vinci, que seguro que a alguno le suena, que vivió en una casa solariega que había por esta zona. Vale, os cuento un poquito lo que vamos a hacer hoy. Vamos a visitar Tours, que es en la ciudad en la que nos encontramos, que ya veréis porque tiene algunos rincones muy bonitos con casas entramadas. Y desde aquí lo que vamos a hacer es salir hacia el norte. Vamos a ir a visitar algo diferente a lo que hemos estado viendo. Va a haber castillos también, por supuesto, pero la idea es llegar hasta Chartres, que es una ciudad que tiene una catedral espectacular y lo vais a ver. Hemos venido hasta Chartres, que es como se diría en español, es visitar su impresionante catedral, que es muy especial, porque, sea solo no religioso eso a no lo mismo, su arquitectura la ha llevado a ser patrimonio de la humanidad. En el mismo lugar en el que está construida la catedral, ya había una catedral románica, construida a principios de la Edad Media, que fue destruida por un incendio, y de la que solo se conserva una parte de la fachada principal. Sobre esta fachada se construyó la iglesia gótica, que podemos ver a día de hoy. Que lo curioso es que solo tardaron 40 años en construirla. Para que se hagáis una idea de sus dimensiones, en su interior cabe la Catedral de Notre Dame de París, pero claro, ¿cómo se puede construir un edificio tan grande sin que se venga abajo? Teniendo en cuenta que estamos hablando de la Edad Media. Esto es gracias a su estructura gótica de sus bóvedas, que fue pionera en el mundo, que permitía soportar pesos muchos más grandes y hacer que el interior fuera mucho más alto. Además de que se pudieran colocar vidrieras mucho más grandes de lo habitual. De hecho, hay más de 170 vidrieras góticas que son originales, que eso es una rareza en el mundo. Es casi imposible encontrar un lugar donde puedas ver vidrieras auténticas de hace 800 años. Pero una cosa muy curiosa de esto es tener en cuenta que aquí, por aquí, han pasado dos guerras mundiales. ¿Cómo puede ser que se haya mantenido? Sobre todo teniendo en cuenta que si cae una bomba cerca, la propia explosión hace que las vidrieras estallen. Esto es porque los habitantes de la ciudad, preveyendo que esto podía pasar, porque ya había pasado en otras catedrales y en otras iglesias de Francia, decidieron desmontar una a una las vidrieras y protegerla. Además, también lo que hicieron fue para evitar que las esculturas de fuera se pudieran destruir o pusieron bolsas de arena en el exterior para protegerla. Esto ha permitido que a día de hoy puedas entrar a la catedral y verla tal cual era hace 800 años, salvando la parte del coro que es una reconstrucción posterior del siglo XVIII al estilo de barroco. Pero esto no acaba aquí. Y es que cuando entras a su interior te llama muchísimo la atención que hay dos colores. Puedes ver una parte que es piedra negra y vidrieras muy sucias y otra que es blanca totalmente. Esto es porque la parte negra era lo que se veía hace unos años y un proceso de reconstrucción ha hecho que saquen los colores originales. No es que la hayan pintado, son los colores originales que te la catedral en su día. Última parada en nuestra ruta, este espectacular castillo. Ya no es solo su exterior, que es muy bonito, sino también sus jardines y su interior, que está repleto de mobiliario del siglo XVII. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Adiós!